Nishikiyama vendrá aquí. Ah. Pero el clan Toyo persigue a Haruka. Hay que esconderla. El purgatorio sería el lugar más seguro. ¿El purgatorio? Bueno, es seguro, pero. Yo no voy a ir. ¿Qué sucede, Haruka? Kiryu, te fuiste a investigar acerca de mi madre, ¿verdad? Y aún así. ¿Por qué no me llevaste contigo? Yo quiero ver a mi madre. No vine aquí a perder el tiempo. Oye, Haruka. Es este relicario, ¿verdad? Todos quieren este relicario, ¿no es cierto? Yo no le importo a nadie. De seguro tú también quieres la recompensa. Solo por eso estás conmigo. Lo siento. Háblame acerca de mi madre. Sabes algo, ¿verdad? Vamos ¡Dime! ¡Dime algo, por favor! Haruka, escucha Tu madre... Cállate, ¡No le digas! Haruka Te pido que confíes en mí No te puedo decir más Yo quiero confiar en ti Pero... Mi mamá es lo único que tengo si vas a hacer lo que te dé la gana, entonces yo también. Adiós. ¡Haruka! ¡Haruka!